Katka, si griegos, tlenoísque o alásque jerusalén o dios y Tishnilwitl. Yehuano yaque felipe, Tlenopuya betzaida. sealtipe lempui galilea, huano kilhuisque. Tu tnikit nikit, en Jesús. Felipe joyas o andres Andrés, huano nomes ansican si, noyasque yaque o Jesús. Jesús o quinanquili. monestis niwek, ni huescapantlalilis ni conewintlacatl. Tlamilauka yekin na una mecha Tlani semillas intrigu a Amuichi y Tichtlali Juan Miki. Tlamilauca semillas mocawa iser. Pero tlamiki, el tema camík Tlatiód. Naakin tla ni yolilis, el Pero nakin amuk tla ni yolilis y Tichni Tlalticpakli, el piás yolilisli Tleni cansintit nochipa. Naakin Tikitilis, mauiki noan, Nakinech Tikitilia no es un país, o Nakinech Tikitilis notazín cuesca pantalis. Ytichni Norah Tlailiwis Mik Tlaok Tleno inquistos, inquistos notazín, amos nechunkao manpano yowil, o anyeh i kanononguala, notazín, y con cuesca pantalimoto kazi. Ytichni Norah Tlailiwis Mik Tleno inquistos, Juan huéspantlalís, Juan oxípan huéspantlalís. Juan tlénmike y compaocatka Juanocaque nontlachtol, oxtuaya xotaltiquín, oxíkin oxtuaya. ¿Se eligirá el título que no ha nacido? Jesús o que milui. Nintlachtol amo á la y cuac dios y tlalis in tlalticpactli ima quien tlaltacuil sin amuquali. Tlempui iwe y tlayacanca of nintlalticpactli. Juane, y cuac nechacuquisque hitich nintlalticpactli. En quien yoltilanas nochti no nauac. Y cuacos conoquisto, oquimacicamachiti, Entiótlás, el de lo que la no se ha que no se ha no se ha en Achan que no nos confía y con el tocacanón la O a a monpuis que jiconeoan en la Neste. Zatepan Jesús oya. akmo kimonestili.